Yeah, ah, yeah. yeah. Ah. ah, Ando bien volado, que parezco un Superman, el mejor del condado, me conoce la ciudad, siempre en todos lados, siempre encuentro algún rival Yo estoy relajado, sí. sé que voy a ganar Ando bien volado, que parezco un Superman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 Sin la capa, llegué yo y estos guachos ya se escapan, tanto que la gitan y de frente se cagan. Son todos giles y se hacen los queman, los que queman. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué escucho? Mucho murmullo, es que?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 mucho estrés pero para nada ahora estamos así no vengan a molestar que estamos volando con la superman. superman el pueblo esperando a que llegue el king y todo eso feca llorando para que me suba el ring eh, eh. yo no soy así ando flexing por la street Terraza me lleva a otro país. No quiero estar en mi casa. Quiero volar en París. Quiero volar en París. Quiero volar en París. Superman, ey.